No son las 9 y 20 de la mañana ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, con Meg Thomas No habíamos usado el personaje, sí es cierto Ya, no tenemos muchos puntos de sangre Entonces mejor Vamos a esperarnos a la partida y ya Quiero saber qué personaje es el que ese que vamos a Que vamos a desempeñar Ok, se escucha más, más lejos, gente Ok, pero sí, gente Literalmente se me hizo muy pesado la, levantarme hoy Bueno, entre comillas, porque... Me quería dormir, pero ya no podía O sea, me sentía súper cansado Todo Y la verdad es que estaba súper agotado O sea, me dolían ya los ojos O sea, que quería dormir, literalmente, quería dormir cerraba los ojos y no podía ya Entonces dije, ah, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pues ya intenté y vi algunos videos de YouTube, así Dije, Ay, ¿por qué no? Y bueno, llegaron a las 9.26 de la mañana dije... Oye, ¿por qué no hago una transmisión ahora? Ah, oh, mira, ahí está el asesino <ríe> ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, venga, vamos a irnos ¡Córrele, córrele, córrele! <ríe> Iba atrás de la otra persona la, la del otro personaje, la verdad Pero bueno Pero sí, pues así ya era un buen Creo que fue un buen Porque ya si, si quieran verlo en el día Pues lo ven en el día Y si no Pues ya lo ven en la tarde Pues lo voy a dejar ahí Para que lo puedan ver en el futuro Entonces va bien, yo digo lo que no me acuerdo es dónde está la salida. Creo que estaba al final de esa calle para allá. Sí, creo que sí. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. corre, corre, perro. <ríe> corre, perra, corre. Corre, perro, corre. <ríe> Literalmente corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Mira, venga, gente. Les fue bien. Ya nos están ayudando, ya nos están ayudando. Ok. No sé exactamente dónde esté, pero... Tengo miedo. <ríe> tengo miedo. Mira, ¿qué es eso de ahí rojo? Es la persona... ¡Ah, la persona herida! Mira. ¡Uy! ¡Uy! ¡No manches! Estuvo cerca esa. Estuvo de locos. Estuvo de locos. La esquivamos de por suerte, gente. O sea, la liberamos pero bien cañón. Lástima que no vamos a poder curar a, a ella por el momento. Tenemos que hacer que... que esper, bueno, esperar, mejor dicho. A que venga el personaje y... y nada. Vamos a volver a, a este. Le dimos la vuelta entera al mapa, ¿sabes? Qué chistoso. Eh, ya, ya la encarnó, ya la encarnó. Pobre, pobre, pobre. La neta, pobre. Vamos, venga, rápido, rápido, rápido. Aquí okay, ya mira. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Pero vamos a hacerlo aunque sea este. Ok, vamos. güey, ¡Vámonos, <ríe> ¡Vámonos! Es que lo incomodo es esto, lo de lo, los sonidos de la, la, la, la, la. Por eso me gusta más el primer personaje, ¿sabes? El. No sé cómo se llaman los nombres. La, realmente no me acuerdo todavía de los nombres de los personajes. Pero. Sí, si, pero si le suena ese primer personaje, el King, creo que se mantiene el apellido de King, algo así. Algo por el estilo, la verdad. Y pues la verdad es muy interesante Me gusta más porque tiene la habilidad de... Ok, ya estaba ya ¿Y dónde está? Ah, me... ¡Uy! Uy, amigo Amigo Amigo, ¡Amigo! Venga, venga, venga, venga, venga venga No Mira, pensé que lo íbamos a lograr, gente Y nada, gente Vamos a esperar a que termine este, de hacer este de aquí Creo que lo vi a alguien ahí está la asesina ahí está la asesina Ok, no me vio, no me vio Ah, es que está siguiendo a alguien Uy, casi, lo, casi la fallo, eh Mira, se va a estar yendo para allá, lo cual es, es bueno Porque la puerta de salida está allá Derecho, está muy cerca, literalmente Entonces, nada Esperemos lograrlo Y Pues nada, me estoy poniendo nervioso, ¿sabes? Estoy empezando a sudar de las manos Para que no venga para acá, porque falta poquito ¡Uhú! Venga, venga, venga, venga, venga, gente, venga, gente ¿Cómo es? okay, Ok, ok Ok, venga, venga, gente, venga, gente, venga. Ok, ok, ok. No viene, no viene, no viene, no viene todavía. No viene todavía. Ay, Dios mío, no, no, no. Venga, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. No manches, no, no, no, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches. Eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso. ¡Corre, gente! ¡Corre, señor ¡Corre, corre! Eso, gente. Eso. Eso, eso. mira, heridos pero machín, pero machín, pero machín carnal. Ahorita que vayan a, a recuperar, yo mientras sigo con este. Mira, el, el asesino es un buen jugador o es que el equipo ha sido muy malo, ¿sabes? La verdad, las cosas como son. Entonces, no sé exactamente qué. Mira, no sé qué agarré del cofre, la verdad. ¿O qué venía? Lo que vi es de que se me hizo raro de que ahora cambiar el tamaño de esa barra, ¿sabes? Esa barra, pa, eh, tu límite para pa que puedas darle a, al espacio. Eso es nuevo para mí, que cambió de tamaño. ¿Sí vieron que cambió de tamaño hace rato? Vámonos aquí, vamos, aquí, vamos aquí. Está cerca, está cerca. Y mira que estábamos a punto de terminarlo. ¿eh? Estábamos a la mitad. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. No vi la trampa, gente. Venga, venga, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Venga, no sé si me baja vida, pero si me baja vida... Uh. Ay, Dios mío, ay, Dios mío Mira, no Qué basura, la neta Ay, Dios mío Es que, no vi la Fuck Maldita seas Maldita seas, maldita seas Maldita seas Quiero que me cure, quiero que me cure Ay, Dios mío, cúrame, cúrame, cúrame Eso, eso uh, Pero bueno Ok, mira, vamos a esperar a que nos cure, porque ahora sí Ah, maldita sea Que no venga por mí, la neta, no quiero que venga por mí Ay, Dios mío Que se joda Que se joda, neta No entiendo por qué siempre me están siguiendo Es que siempre me siguen a mí, o sea No lo entiendo ¿Por qué yo siempre tengo que ser el objetivo de todos? No lo entiendo es que no lo entiendo Ok, mira, ya empezamos bien, ya empezamos bien Bueno, entre comillas, empezamos bien en el directo, literalmente empezamos bien en el directo Pero, pero la verdad es de que siento que le faltó más, más profesionalismo de parte de los jugadores, ¿sabes? De mi primer episodio, cuando jugué por primera vez este juego Nunca me equivoqué tanto, la verdad Ok, están allá Qué neta, o sea, nadie se apoya O sea, tiene que curarse, la neta, es lo, esa es la regla principal Ok, mira, ya está, venga ya, venga ya, venga ya Supongo que lo agarró por el transformador, pero mira Que neta se murió ya, ¿Viste? Mira, ahí está la... Uy <risa> Le hago de puro pedo La neta Que se joda, que se joda La neta que se joda, que se joda, que se joda Ah, me va a degollar, me va a degollar Maldita sea Que maldita sea Su perra madre Su perra madre, así lo digo. No va a venir, no va a venir, gente Qué mal, ¿sabes? Qué mal que fallé Bueno, mira, ya está, vamos ¿Y somos tres? Mucho, mira, estamos en el sueño Estamos inducidos en el sueño A la madre, a la madre Mira, nos va a seguir, nos va a seguir Es que Me lo esperaba, eh ¡Eso, camarada, camarada! ¡Eso, camarada! Venga, vamos a usar la, la clásica del laberinto, ¿sabes? Vamos a usarlo por aquí. Ok, mira, vamos a plantar los cuervos, pero ni modo. Supongo que aparecen... Mira, estamos inducidos en el sueño. Eso está mal. Ah, pues mira, hablando de Stranger Things. Aquí está lo de Stranger. <risas> lo puse lo de Stranger, ¿qué más? Y justamente pensaba poner la tabla, pero... Qué qué qué qué pasó? Estuve dando espacio, estuve dando espacio. Se los juro, se los juro. Bueno, pero <risa> esta sí fue muy mala partida, gente. Esta sí fue una mala partida, la neta. La neta fue una muy mala partida. Ah, mira, el mismo el mismo mapa a ver si no no perdemos como hace un momento, sabes. Mira, me encanta la primera del esforzete. ¿eh? Me encanta. Igual algún día me mando a hacer una con mi logo, sabes, y con el de al lado. Ya saben que Left 4 d es parte de mi vida, ¿sabes? Literalmente fue el primer juego que compré original eh, Por ahí, así como en el 2014, el 2015, por ahí, por ese entonces, ¿sabes? O sea, hace, hace un chingo, hace un chingo La verdad es que fue hace un chingo Tal vez está algo lejos de aquí ahorita, pero yo digo que ya La última vez que jugamos el mapa, si se acuerdan Lo hicimos de, de locos cuando ganamos la última vez en este mapa Para encontrar la salida fue súper loco, la verdad No sé si se acuerdan de ustedes juego de locos, literal no he encontrado a, ni a nadie, ¿sabes? Qué, qué raro. O, o sal, mejor dicho. Aunque mira, aquí es pues un buen escondite, la verdad. Me acuerdo que la última vez que jugamos este mapa me asusté bastante. Y no, mira, aquí hay alguien. Y directamente trataba de buscar la salida hasta que la encontré. Esto estaba desesperado porque no sabía dónde estaba la salida. Ahorita todavía no me acuerdo, la verdad. Mira, vamos a jugárnoslas. Solo quiero saber por dónde va a llegar. ¡Córrele, córrele! corre, corre perro! ¡Corre! Ok, lo no está siguiendo, lo no está siguiendo, lo no está siguiendo. <risa> ¿O no? Mira, no, no está siguiendo. Solo hirió solo a mi compañero. ¿Por qué será que cambia de escenario, ¿sabes? O sea, cuando entras a una habitación. O no. Mira, está cerca, está cerca, pero ya casi acabo. Vamos, vamos. Ándale, ándale, ándale, buena idea, buena idea. Mira, yo nunca soy. Yo, yo no soy mucho de esconderme la verdad creo que yo lo que hago es nada más correr a lo loco sabes es como de ah la, a la madre ah gracias mira ya se me quitó ya se me quitó la pesadilla la pesadilla ya se me ha quitado pero yo quiero buscar el transformador mira quiero ir por él porque encontramos un transformador lo podemos reparar rápido sabes rápido rápido literalmente ¿Te dan cuenta que digo mucho las cosas como son yo digo muchas frases sabes me está dando cuenta de ello faltan dos Mira, es que también quiero seguirlo porque realmente no sé dónde está la salida. Entonces quiero... Quiero que alguien me guíe, la verdad. No quiero ponerme tenso como la última vez. ¿Sabes? O sea, está... Está horrible. Aquí lo que importa es cooperar, cooperarse, ¿sabes? Mira, aquí alguien también intentó... Mira, ya... Mira, estamos siendo como una máquina, ¿sabes? Estamos separando como unos dioses. Mira... A ver... Eso, muy bien. Mira, ahí hay un... Un amuleto de la mala suerte, ¿sabes? Mira, le di justamente la raya, entonces fue muy malo. Esperemos que nos acerque, ¿sabes? Mira, hasta ahora no se escucha que esté el asesino cerca, ¿sabes? Pero es que está chistoso como digo, cerca. ¿Qué pasa conmigo, neta? ¿Qué pasa conmigo? Mira, ya, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, boludo, rápido, rápido. ¡Oli! Vale. No, mira, no, no lo pudimos lograr. Tenemos que huir, tenemos que ir, no tenemos más opción. Venga, ayuda, ayudadme, por favor. Ayuda, por favor. Mira, no me ha cachado el... No huya, por favor, no huya. Vengan por mí, por favor. Vengan, vengan, ayúdenme, por favor. No, por favor, amigo, amigo, no, por favor. Ay, Dios mío. Qué triste, qué triste. Qué triste. Puedes decirnos adiós ¿A se acuerda de esa canción? Cuando Nos adorábamos más Es que el asesino te odio Odio a esos asesinos que hacen puro camping, ¿sabes? Los odio, la neta, los odio, los odio Ok, ok, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, gente, rápido, rápido Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate, cúrate, cúrate ma mamá mía, mamá mía, mamá mía Mamá mía, mico, bismillah Ok, mira aunque no le había dado al máximo, pero le di algo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Corre, corre tú corre. Corre, bro, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Tú corre, corre. Ay, Dios mío, un lagazo. Estamos de... ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! No sabía este, ¿eh? Amigo, mira, estamos aquí todos. La reunión, ¿Sabes? A... Bueno, a pesar de que uno está empalmado, ¿sabes? Empalmado. Amigo, amigo. Voy contigo, voy contigo, voy contigo. Qué mal de mí. Ah, amigo, ¿a poco es esta parte? No manches, no sabía. Ahí está el asesino. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Woohoo! <risa> eso está muy chistoso, eso está muy chistoso. <risa> Mira, ¿qué haces, idiota? Carra, parra, corre, corre, corre, corre, boludo! corre, corre, corre, corre. Vamos a salvarnos. ¡Anos! ¡Woohoo! Mira, no creo que. Creo que nos va a atacar, obviamente. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Córrele! ¡Córrele, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Deja, ¡Dejen al, al otro! No hay, no hay problema. Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, gente. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. ¡Adiós! ¡Adiós, idiotas! ¡Adiós! ¡Woohoo! Qué mala onda, ¿sabes? Soy, soy muy mala onda a veces. O sea, no manches. <laughs>